Ok, pues ya estamos listos para hacer una oración en vivo y les decimos sean bienvenidos, sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes a este espacio de esta oración en vivo. Para todas las personas que ya están en este momento eh, pues con nosotros, eh, les damos la bienvenida y pues también les Seguimos agradeciendo por compartir estos videos y gracias también les damos por eh, ustedes eh, conectarse y, y compartir y, y bueno, eh, todos los detallitos que, que nos salen aquí, que dame un like, que dame un me gusta eh, y bueno, sobre todas las cosas, lo que queremos este, decirles es que en este momento, si hay alguna persona, eh, o algunas personas que tengan alguna necesidad en especial por la cual eh, ustedes desean, necesitan una oración, con todo gusto, este participen, llámenos y, y con todo gusto vamos a orar eh, con usted o contigo, como um, quieras decirnos, podemos hablarnos de tú eh, para estar más en confianza. Dios te bendiga. Gracias a las personitas que ya en este momento empiezan a, a entrar. Queremos disponer este, este tiempo para, para oración. Ya están viendo pues eh, tanta necesidad que hay ahorita en este mundo, tantos problemas. Vemos como el mundo está volteado al revés y necesitamos eh, allegarnos llegarnos a los pies del Señor Necesitamos estar en esa comunión A través de su Palabra y a través de la oración Así de que Les invitamos Les invitamos para que nos Se comuniquen con nosotros Sus amigos y servidores Elida Madrigal y Rafael Cavazos Correcto Ok, bueno pues eh, eh, La intención es Orar en vivo eh, Hemos hecho un, un formato diferente hoy. Eh, queremos simplemente orar. orar. Así es. ¿Por quién queremos orar? Por los que están en vivo, principalmente. Sí, ¿Verdad? sí, sí y claro. Y nosotros como quieras vamos a estar aquí orando. este, eh, Si tú ya estás, bueno, ya veo que ya alguien ha entrado. Eh, nos puedes decir si tienes alguna necesidad en especial. Perfecto. Eh, solamente les vamos a estar dando algunos pasajes bíblicos del por qué eh, queremos hacer la oración en vivo. Ya mi esposa comentaba tanta necesidad que hay ahorita. Oh, sí, muchísima, muchísima. Eh, un, una de las cosas que nos ha preocupado aquí en Estados Unidos y también en México, que es nuestra, nuestro país, el vandalismo. Sí, sí, cómo no. El eh, vandalismo y, y... Las posiciones de los gobiernos tanto de aquí como de allá eh, que a veces no como que no entendemos sí. qué pasa. Sí, sí ¿verdad? hay mucha este problema de, de injusticia social. Eh, exacto. Eh, luego si a esto le agregamos pues eh, la cuestión de la policía y todo eso. Eh, pues es. eh, como que ay Dios mío. <ríe> sí, sí. Ahora <ríe> o sea, sí como dijera ese personaje que acaba de fallecer. Pues ¿qué, qué nos pasa. ¿verdad? Sí, sí Entonces, eh, lo que queremos es simple y sencillamente Tú tienes una necesidad de oración Háznoslo saber Así es, así es Si no, es. como quieran, nosotros vamos a estar orando por nuestros países Correcto. Y cuando digo nuestros países, estoy diciendo Estados Unidos Porque aquí vivimos eh, México De México, porque de allá, de allá somos Así eh, es Pero también tenemos... Visitantes a, a nuestros videos, eh, bueno, nos hemos dado cuenta a través de sí. YouTube de 150 países. Sí, así es. Obviamente que no todos los días son los mismos, pero. Eh, diferentes. Eh, alguien que ha sido muy, muy, muy permanente ha sido Colombia, incluso sí. Venezuela. Eh, Ecuador, eh, eh, Ecuador, sí. Uh -huh. eh, también este, Perú, Chile, Así España. Es. España también, España. Eh, ¿sí? Son de los que me recuerdo ahorita sí, a, la, a la mente y rápidamente uh -huh. de los países que eh, han estado más con nosotros. Eh, en, en ¿De, Austra de Australia o de, a, de Australia? De. de, de, de bueno, hasta de Rusia, hemos recibido de Japón, sí, hemos recibido correos. Sí, sí. Diferentes, eh, diferentes de países. Suecia, de Suecia, de. Eh, de Suiza, sí, también. Sí, en Suiza también. Eh, de Francia, de Alemania. por allá, De sí. Italia. Eh, es, es increíble cómo eh, Dios nos ha permitido eh, llegar a tantos países. Y pues todo Centroamérica Todo, todo Centroamérica. Sudamérica Así Y pues, obviamente pues Canadá, Estados Unidos, México Entonces Vamos a hacer una primera oración ahorita Mientras que tú te animas Si estás ahí ya con nosotros Pues eh, queremos tomarte en cuenta eh, Traté de ponerme también en, en Facebook Pero como que no me, no me la está dando ahorita aquí la, la entrada a, a Facebook. Eh, Han estado haciendo algunos cambios. este Entonces, a veces que se, se batalla. Sí. Se batalla y bueno, vamos como quiera a seguir adelante por, sí. por, por, por YouTube y no sé cuáles cuál otros sí. medios. Eh, bueno, yo, aquí en YouTube estamos ahorita directamente, ¿verdad? Eh, entonces... Eh, va, vamos a, a continuar adelante y va, vamos a, a orar. Eh, déjame hacer una primera oración y luego voy a invitar a mi esposa que también ella Amén. participe. Padre, le adoramos, sí, Padre, le bendecimos. Alabamos su santo nombre. Señor. Honramos y glorificamos su santo nombre. Gracias, oh dándole gracias, Señor, por su amor, por su misericordia. Sí, Señor. Dándole gracias, gracias mi padre. Dios, porque hasta aquí Hoy ha sido con nosotros Sí, mi Cristo Gracias, mi Dios, porque No podemos menos que Darle las gracias sí, Por todas Cristo. y cada sí, una señor. de las personas Que nos hacen el favor De pasar por nuestro canal De YouTube sí, Y los que pasan allá por Facebook Y en Twitter Señor, pero que En este momento quisimos hacer algo Diferente Oh, Santo eres Jehová de los ejércitos. Algo diferente, Señor, porque queremos orar más directamente por las necesidades del pueblo. Sí, Señor. Queremos orar, Señor, porque sentimos esa necesidad sí, de poner sí, a, este, a esos pueblos, a esos sí, países señor. en sus preciosas manos. ¿Cuánta necesidad hay, Señor, en este mundo? podemos ver a través de las noticias y sobre todo las noticias internacionales donde no hay problema ahorita. Sí, sí. Prácticamente para donde volteemos, cualquier parte del mundo, hay problemas. Y es increíble, señor, cómo se han agudizado tanto los problemas sí, en los países. Que lo menos que podemos hacer es... Orar los unos por los otros. Y aquí estamos en este sí, momento, Señor. señor mi alabamos Ión. su nombre, Padre. Y nos dice ahí la palabra en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo, de lo que no se ve. Ahorita no podemos ver cuántas personas pueden estar interesadas en estar con nosotros. Pero sí podemos saber que hay, hay mucha, mucha, mucha, mucha necesidad. Mucha mujer violada. Mucha mujer asesinada. asesinada sí. Mucho vandalismo. Señor. Sí, señor. Mucha gente metida en la cuestión de las drogas. En el narcotráfico. Mucho asesino a sueldo. Este, este mundo se está desangrando. Y esto todavía Así sin es. incluir las epidemias con el COVID-19, además de todos los demás tipos de enfermedades, la diabetes, cáncer tantos y tantos problemas que hay, ataques al corazón, y en fin, un sinnúmero de enfermedades. Muchísimos problemas. Y los incluimos, Señor, los problemas de matrimonio, esos matrimonios deshaciéndose, rompiéndose, como se dice por acá, que no pueden ya seguir conviviendo. Ahorita me recuerdo, Señor, de un día que estaba, cuando teníamos una librería cristiana allá en el valle, me llegó una persona que... Quería que orara por ella, porque ella tenía 40 años de vivir con su esposo y ya se quería divorciar. Digo, pero ¿cómo es posible que usted esté pensando a 40 años de distancia cuando ya estará atendiendo a los nietos, a los hijos, y a lo mejor a mis nietos... y usted quería divorciar? Vamos a orar para que Dios arregle las cosas. No para que haya una separación... Un divorcio... Sino para que haya... Una conciliación... Que haya una armonía... Que haya paz... sí. Y oramos... No podemos menos que... Estar pidiéndole al Señor... La bendición... Entonces si Hebreos nos dice esto... Es pues la fe... Y la certeza de lo que se espera... Y la convicción de lo que no se ve... Por la fe tenemos que ver... La respuesta a toda necesidad. Sí, amén. Tú que nos estás escuchando ya en este momento, ya sea ahorita que estamos en vivo, o bien ya cuando esto quede grabado, porque va a quedar grabado, en cualquier momento, toma esta oración para ti, como que lo hicimos especialmente para ti, y permite que Dios obre maravillosamente en tu vida. Permite que Dios... Extienda su mano de poder sí, sobre ti sí, y sí, que tú puedas Cristo. sentir en ese instante, en ese momento, sí, Santo. que Dios está Coge tocando tu vida, con su mano de poder, que tú puedas estar sintiendo allí que Dios está sí, poniendo su mano sobre tu hombro sí, o sobre señor. tu cabeza y que estás sintiendo esa mano cálida, diciéndote, sí, Cristo. aquí estoy contigo. Aleluya, sí, Señor. Aquí estoy contigo. Gracias por su grande amor, su grande misericordia. Yo no te voy a dejar y yo no te voy a, a desamparar. Yo aquí estoy contigo. Aleluya, gloria a su nombre. Yo aquí estoy contigo para bendecirte. Yo quiero para ti siempre lo mejor. Aleluya. ¿Por qué? Porque eres una criatura de mi hechura. Porque yo hice al hombre a mi semejanza. Sí, bendito sea su nombre, Señor. Porque a la mujer también. A la semejanza de, del ser humano Aleluya Sí, Señor Somos hechuras de Él hombres Amén y, mujeres. y Padre Santo Cómo no orar sí, Cristo. Por los gobernantes Santo eres, Señor Que usted les dé toda la sabiduría, Señor Para que ellos hagan las cosas que son más correctas Para bendecir al pueblo No para beneficiarse del pueblo sino sí, para señor. bendecir al sí, pueblo, mi sí, señor. Que el pueblo sea bendecido sí. porque sus gobernantes pueden extender su mano sí, y bendecir a ese pueblo. Sí, aleluya. Pero Desde no solamente nada más para darles, sino para proveerles fuentes de, de ingresos, darles la comodidad de poder estudiar, de, de poderse preparar. Sí, señor. De que puedan forjar sus propios negocios. Darles la, la, la facilidad de que cada hombre, cada mujer que tenga iniciativa pueda hacer su propio negocio. Aleluya. Y no solamente estar dependiendo sí, de señor. la ayuda del gobierno. Sí, señor. Eso no es bueno. Estar dependiendo del gobierno. Con excepción Santo de Dios. aquellas personas que están en, en la... Imposibilidades de, de poder hacer, hacer un trabajo ya Deshabilitados sí. que Están deshabilitados O que ya llegaron a cierta edad Que ya difícilmente alguien nos ocupa Pero así aún así es. A cualquier edad Se puede forjar Un pequeño negocio Aleluya, Un pequeño sí. negocio que les pueda proveer De todas las Finanzas que pudieran requerir Amén, sí señor para Dios no hay, no hay nada imposible. Nada imposible, Señor. ¿Por qué? Porque tú también necesitas, mi amada, tú también necesitas, mi amado, ser más independiente. Para que puedas tú también poder servir en la obra de Dios. Sí, Señor. Qué importante es que todo el mundo podamos servir en la obra de Dios. Aleluya. Y que podamos apoy, a, apoyar económicamente para que la obra de Dios pueda continuar. Hay muchos misioneros en muchas partes del mundo que están padeciendo necesidad, están teniendo incluso hambre, sí, además es. están teniendo pues, problemas porque no en todos los países les abren las puertas para poder ir a predicar el Evangelio. Así es. Señor, todos los misioneros los ponemos ahorita en sus manos. Sí, Señor, en sus preciosas manos están para no importa, Señor. La doctrina que traigan. Cúbralo, Señor. Con tal de que prediquen su palabra. Sí, Señor. Y Padre Santo, bendiga a toda persona que en este momento está con nosotros. Sí, mi Cristo de su bendición. Y que están Padre. compartiendo, Señor, este video que está siendo transmitido al sí a través Señor. Bendígales grandemente, y que Señor. Podamos también, Señor, conectarnos ya a Facebook. Sí, mi, Dios mi Dios eterno. Cristo. No podemos más que decirle, Señor, aquí estamos, listos y dispuestos sí, señor. para servir. Señor, sí, Cristo, nos agrada mucho cuando nombre, alguien nos pone un texto o nos manda un correo o nos da una forma de, de una comunicación palabra, de, con ellos. Y palabra. Padre Santo, hemos orado por miles, por miles de personas. Aleluya, bendito su nombre, Señor. Y Señor, hemos querido tomar esta plataforma para hacerlo también en vivo, así como estamos sí, en este señor, instante, en este sí, momento. Padre, sí, señor. Por eso están viendo ahí nada más una imagen donde está mi esposa y yo y unas manos ahí en acción de oración. Porque estamos orando en vivo. Sí, señor. Queremos estar aquí precisamente con, un, con el único fin de poderte ayudar, de poderte servir. De orar por ti, por aleluya, su sí, Señor. Orar por todos los matrimonios, por todos sus hijos que están descarriados, que, que el Señor les dé la, la sabiduría para entender que ellos también son buenos para el evangelio, que ellos también sí, son señor. buenos para servirle al Señor. Gloria a su nombre. A veces viene uno ya de, de cierta edad y, y se pierde uno muchos años de la juventud. Así es. Desperdiciando nuestras vidas. Maltratando a nuestros cuerpos con alcohol, con tabaco. Y peor, si, si alguien usa las drogas. Señor. Así es. Que la juventud no se pierda. Que ninguna mujer y ningún hombre se pierdan, Señor. Porque ya hemos visto, Señor, a través de su palabra. Cuando usted vio... El desorden que había, por ejemplo, en Sodoma y Gomorra, que tuvo que exterminarlo prácticamente, Señor. Sí, Señor. Y cuando también le dijo a Noé que hiciera el arca, para que se salvara él y su familia, porque el pueblo estaba en una total rebeldía. Sí, mi Cristo. Y ahorita, Señor, parece que estamos pasando por una situación bastante similar. Pero usted quiere preparar un pueblo para venir por él. Por eso sí, señor. el Señor Jesús vino. Usted es un manú ¿no? en Cristo Jesús, Señor. Sí, mi Cristo. Para darnos su palabra, para darnos la enseñanza, para dejarnos lo que conocemos como la Biblia. Ahí están sus escritos, ahí sí, está señor. su historia cuando usted estuvo aquí en la tierra, Señor Jesús. Y toda la enseñanza que usted dejó. Padre. Aleluya. En bendito ese nombre, nombre que es sobre Señor. todo nombre, El nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, mi Cristo. Ilumínenos, Señor, para sí, poder... Señor. ...ser de ayuda y poder ser de sí, bendición. Mi Cristo, que sea usted. Y que cualquier persona que en este instante... ...está sufriendo de alguna Dios. necesidad... ...está sufriendo ahí de alguna enfermedad... ...o alguna situación por la que está pasando... <coughs> Ponga su mano de poder sobre su vida. Sí, señor. señor. Ponga su mano de poder en el nombre de Jesús. Y Padre, yo en sé que ahorita no hay mucha gente eh, eh, viéndonos en vivo. Pero eso va a quedar como quiera grabado, Señor, para que sí, amén. los que continúen después viendo esta grabación puedan sentir el mismo efecto que sí, tiene su Su presencia, instante, señor. su palabra, Señor, siendo escuchada. Oh Padre Santo. Bendiga, Señor, aquellos que pasan por nuestra plataforma donde estamos transmitiendo. Sí, mi Cristo. Bendiga, señor, sí, señor. A las personas ahí de YouTube, Señor, por esta oportunidad que nos brindan. Sí, Señor. Bendiga por estar señor. en vivo. Tanto mi esposa, como yo, Grandemente, señor. sí, Señor. Padre Santo. Sea con. Todo el equipo Padre Santo. con todo el, el no grupo, podemos menos sí, que señor. darle gracias Señor por su amor, por su misericordia. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por sí, bendecirnos. Gracias, gracias, Padre, gracias, gracias Señor. Por por alabamos, te alabamos a, a que nosotros sí, podamos señor. estar haciendo este trabajo, Señor. Sí, Señor. Y Padre Santo, gracias, le damos señor. gracias. Por ese su infinito amor. Y por eso es infinitamente Gracias Señor Y por eso a ti te digo mi amado Por eso a ti te digo mi amada Suscríbete Y comparte Y márganos ahí que te gusta Este mensaje que estamos dando Dinos que te gusta Compártelo Así es Y también suscríbete a nuestro canal Para que siempre sepas Cuando estamos aquí en el, nombre del poderoso Jesús. en el nombre de Jesús, recibe hola, la bendición sí, señor. por compartir. Recibe, recibe la bendición. Recibe la bendición con nosotros, en el nombre de Jesús. En Cristo Jesús. Sí, aleluya. aleluya. Glorificado sea su nombre. Aleluya. Amén, amén, amén. Gloria a su nombre, sí, Señor. El, padre, gracias, sí. Señor. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, en este momento estar por estos medios, Señor. Llevando un mensaje, un mensaje de paz, un mensaje de amor, Señor, que usted manda, usted tiene para la humanidad, Padre Santo. Gracias, Señor, por, por estos medios, Padre, pidiéndole que usted bendiga, Señor, a las personas que han tenido a bien, Señor, hacer estos medios. Gracias por, por la sabiduría que usted ha dado, Señor, por todos los medios estos, Señor, del internet, Padre Santo, pero que sobre todas las cosas, Señor, puedan ser usados para el bien, no para la maldad. Padre, en este momento, Señor, oramos por todas las personitas que eh, en este momento pudieran estar por allí viendo y escuchando, o bien eh, cuando he, vean este video que va a estar en on demand, Padre, que Usted hable a los corazones, hable a las mentes, Señor, de las personas y puedan abrir sus su mentes, sus oídos, sus ojos espirituales y su palabra, Señor, llegue al corazón de cada uno y puedan allegarse a Usted, a usted Señor, porque Usted lo que quiere, Padre Santo, es que. El ser humano venga a sus pies. Que haya esa comunión, esa comunicación con usted, Padre. Y le damos gracias, Señor, por todas sus bendiciones. Y podemos, Señor, también decir así como hay Pedro, en la segunda carta de Pedro, que dice, por medio de de las cuales nos ha dado, usted Señor nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas pudiésemos ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. Padre, le damos gracias por su bendita palabra Señor porque usted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 porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre, gracias, porque usted lo que quiere es bendecirnos, bendecirnos a todos y cada uno, Señor, que le hemos aceptado en nuestros corazones y que podemos hablar con usted, Señor, a través de la oración y que usted nos habla a través de su palabra, Señor. Gracias le damos por este tiempo, Señor, pidiendo una bendición muy especial por todas las familias de esta tierra, Señor, por los, las personas que están en eminencia, Señor, por los presidentes, por los gobernadores, por los que están en diferentes departamentos, Señor, al, al cuidado, Señor, de, de, de este mundo, Señor, para ayudar a la gente, Padre Santo. Bendígala Señor, y abra sus mentes, sus corazones, Padre, que se lleguen a usted, porque usted lo que quiere únicamente es que, que haya un perdón, que haya una bendición muy especial en sus vidas. Padre, gracias le damos, porque hasta aquí, Señor, usted ha sido con nosotros, y le damos gracias, Señor, por su bendita palabra, en el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Gracias le damos, Señor. Aleluya. Amén. Déjeme ponerle tantito a esta lámina. Porque queremos que ustedes, eh, si tienes todavía una necesidad, y aunque terminemos de orar ahorita, tú nos puedes mandar en cualquier momento. En cualquier momento, nos puedes mandar un texto, un, un mensaje. Eh, y nosotros con gusto vamos Así a estar orando es. por ti, ¿a dónde nos lo puedes mandar? Sí, bueno, mándanos mándanos tu petición o el, un mensaje ahí por Whatsapp al 469-238-9007 o bien a hoy.oramos arroba o, o bien a través de Messenger y claro que sí, nosotros te vamos a apoyar con nuestra oración pero si sí, necesitas llamarnos, eh, ponernos un texto, si tienes una petición especial delante de Dios. Con todo gusto lo vamos a hacer. Y no importa que ya no estemos en vivo. Cuando no importa, tú hagas, eso no importa. Porque esto va a quedar grabado. Así es. Y al estar grabado, pues ya no vamos a estar en ese momento en vivo. Pero tú hazlo como quieras, nosotros con, con mucho gusto te vamos a, a poder apoyar con nuestra oración. Así es, Dios está... Las 24 horas del día, todos los días, todos los días, el Señor está presto para escucharnos y Él abre sus, sus brazos para acogernos y darnos su bendición. Únicamente créelo y confía que Dios lo hace. Créelo con todo tu corazón. Así es. Eh, ahorita que tú estás orando, Sí. sí. <ríe> Vino a mi mente, pues, los... Pastores y, y pastoras, que hay hombres pastores y hay mujeres pastoras también, que sí. están al frente de algún rebaño o algún grupo. A veces son congregaciones muy pequeñas, a veces son medianas, a veces son grandecitas y a veces son gigantes. Pero todo el mundo necesita de, de la oración. Sí, sí, así es. Eh, cuando escuchaba yo al a hermano Cash Luna, de allá de Guatemala, de casa de oración, eh, él, él mismo lo, lo dice, verdad que él también necesita que, que oren por él, que, que claro, <risa> claro que sí. Porque todo el necesitamos, necesitamos, todo, todo mundo todos, todos necesitamos eh, de, de Dios entonces hay, de la oración. Todos siervo de Dios, hombre o mujer, uh -huh. todo misionero, hombre o mujer. Necesita también del apoyo Sí, amén, de, de, claro de, de la oración Claro que sí. Y en ese momento yo quiero que mi esposa y yo estemos aquí juntos Orando Por todos los siervos del Señor Donde quiera sí, que amén. se encuentren Aquí en Estados Unidos, en México En Centroamérica, Sudamérica En Europa, en Asia En, en, en África, donde quiera Donde quiera que ellos se encuentren eh, En su ministerio que, Amén en todos los continentes de este mundo, que sientan que alguien está orando por ellos. Sí, así es. Y Padre, en este momento nos unimos sí, con Dios. Sí, Señor. Aleluya, alabamos Aquí estamos su nombre, tomados de la señor. Mano. Oh, mi Cristo, bendito su nombre, Pidiendo del Padre Santo por todos los pastores sí, del mundo. Sí, Señor. Oramos, Señor, por todo Son de tan diferentes denominaciones, Señor En las misiones, Señor La misión si especial para ellos, Que usted el señor ha determinado Es su Señor un y es su Salvador Sí, Señor Y esto es su Dios Y ellos usan la Biblia sí, mi Como el medio Que usted da las ordenanzas Y da, Señor, la enseñanza Sí, mi Cristo Y que a través de la oración Padre Santo Pobre, Santo. maravillosamente. Sí,